Mi madrecita me enseñó, me llevaba a la chagra, me llevaba a la selva donde que hay matas, a sacar cómo se saca la, la chambira, cómo se saca la fibra. Que esta enseñanza, este conocimiento vino fue de nuestro origen, del principio del mundo. Hacemos que nuestra cultura todavía permanezca intacta, que no se pierda ese aprendizaje que nos dejaron nuestros abuelos. Llegar a las comunidades, internarse a la selva, esto es, esto es aire puro acá. Y la tranquilidad y una paz inmensa.